Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Villas. ¿Cómo están todos? Epa, ya voy. Está mal ubicado. No, tranquilo, ya, Tranquilo, ya ya, me arreglé. Estamos esperando para hacer un pase a, a Venezolana de televisión, ¿verdad? Estaba viendo el el video inicial. Se está cumpliendo un aniversario más de la masacre de Mailei. La masacre de Mailei fue... ...igualito que cuando Recadi salió fue el chinito de Recadi. ¿Eh? Solamente acusaron a un teniente cuando hubo órdenes. Órdenes superiores del comando, porque hay que recordar las palabras de Biden. Cuando decía el otro día en la guerra de Kosovo que todos estos pueblos que se consideraban... ...¿cómo es que le llaman... ...víctimas? ¿Verdad? Tenían que ver... ...al diablo en los ojos... ...así trabaja... ...el ejército norteamericano... ...¿ves? Así trabaja... ...no es de ahora... ...pero está pasando... ...¿ves? Lo que sí es cierto... ...es que yo sigo insistiendo en una frase que yo siempre utilizo. Y la frase se dice, nada es casual. Yo le voy a dar hoy una especie... ...nos vamos a meter así como a profesores, ¿verdad? A profesores de, de periodismo. A mí me enseñaron... ...me lo enseñ... ...voy a decir quién me lo enseñó. Me lo enseñó mi general Rangel Silva... Me dijo así, Mario, mira, tú tienes que ir colocando cositas así en tu cabeza, ¿ves? Cuando tú vas definiendo una situación, pastor. ¿Te parece que algo está extraño? Tú lo agarras, pum, pan y lo cuelgas ahí en la pizarra que tú tienes en la cabeza. Eh, otra cosita extraña, la colocates aquí. Sobre todo cuando son tan parecidas, ¿no? ¿Eh? Y agarras otra cosita aquí y pa' la colgates ahí. Y te pasó otra cosa por aquí, una información, una noticia. Oh, colgate tu cosita aquí. Sabes cómo son chinchi Chinche? ¿qué le llamaba? Chinche, Chinche. Las tachuelitas, pues. Y tú vas colgando, tu vainita. Va a llegar un momento en que eso que tú estás colgando tiene sentido. Primero empiezan a utilizar... ...a lo que es la basura... ...por cierto... Este, ...después voy a hablar de eso... ...una cosa que tengo que hablar ahorita... ...hay gente a la que... ...hay que decirle clarito y raspado que... ...que se meta la lengua donde no hace sombra... ¿oye? ...perdón, en donde hace sombra... ...yo sé por qué lo digo... ...entonces... Eso me lo enseñó mi general Rangel, me decía, tú tienes que ir poniendo tachuelitas, tachuelitas, tach hasta que tú haces así, pra, pa, pa, pa", y te da un resultado final. El tema en contra de los medios de comunicación, contrario a las corporaciones mediáticas norteamericanas, no es de ahora. Viene desde el año 2020, 2019, 2018. Y es bueno que nosotros lo veamos, ¿no? Porque lo voy a ver en el, en el contexto de Venezuela y de Latinoamérica. Hay que estar muy clarito. Yo, yo, yo esto es una lección. Yo, yo hice el video en Joda, ¿no? Pero esto es una lección que tenemos que darle a todos... Todos, todos los periodistas. Cuando un periodista está haciendo un reportaje, tiene que ir hilando. Yo no creo en la objetividad, yo particularmente. Pero un periodista tiene que tener curiosidad. Yo no soy periodista, yo lo que soy es un simple investigador, comunicador popular, alguien que agarró y se metió en este, en este mundo. Pero uno tiene que estar siempre ojo a visor a lo que viene, a las noticias y todo lo que está pasando. Desde el año 2020, cuando Leopoldo López se escapa, huye, en, digamos en concordancia con, con ese gobierno español... se empieza a generar rápidamente lo que sería la matriz de opinión de la, del Departamento de Estado. Y con Ucrania ya estaba todo listo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, nosotros, y eso quiero que lo aprendan bien, nosotros estamos haciéndole daño, pero mucho daño, a la media internacional. Le estamos haciendo daño. Si no le estuviéramos haciendo daños, ...ellos no estuvieran... ...escuchen bien... ...ellos no tendrían por qué estar cerrando medios. Créanme. Cuando tú ves... ...que un tema pasa... ...desde un aláter baboso... ...criminal, sucio... ...arrastrado como Leopoldo López... ...como Machi... ...una periodista... ...que ni siquiera conoce la realidad de Irán... ...y se la pasa conjuntamente con Leopoldo López... ...desde hace bastante rato... ...atacando a, a Irán... ...y atacando a Venezuela, por supuesto... ...cuando ustedes ven que una matriz de opinión... ...parte de algo tan arrastrado como es Leopoldo López... ...y se convierte en tema... ...de la comandante escuchen bien, del Comando Sur, que tiene la responsabilidad para los gringos de vigilar a Latinoamérica. Cuando llega hasta allí, cuando llega hasta la Unión Europea y utilizan a otro aláter arrastrado como Borrell, tú tienes que empezar a sacar cuenta qué está pasando. Hay que sacar cuenta. Y lo hago como curiosidad. Yo en este momento, no es que es una gran investigación, no, sino que tú vuelvo a repetir, haces así un puntico aquí, otra tachuelita aquí, una tachuelita aquí, otra tachuelita aquí hasta que tú haces así. ¡Res! Ya tiene sentido. Vamos a verlo, Rueda. Luego hacemos un comentario sobre el video, pero ahorita vamos a una muy, muy, muy importante este, contacto con el Departamento de Prensa de Venezolana de Televisión. Así es Mario, buenas noches, contacto de último minuto, saludamos a nuestra compañera Gisette Cabrera, nos tiene información de interés. Gisette, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Mari. Así es. Y es que a 13 días de haberse dado las primeras informaciones en torno a esta cruzada anticorrupción que ha emprendido el Estado venezolano en pleno, liderada, por supuesto, por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el día de hoy se hace la audiencia de presentación de 19 personas vinculadas a esta trama de corrupción enquistada en la industria petrolera venezolana. Esta trama que ha sido denominada por el jefe del Ministerio Público, el fiscal Tarek William Saad, como la trama PDVSA... El día de hoy se ha constituido un tribunal acá en la sede del SEBIN, que además está encabezado por el juez de control segundo contra la corrupción y el terrorismo, Carlos Liendo, y están dos fiscales con competencia nacional, el fiscal 50 y el fiscal 67, además de funcionarios también de la defensa pública y que han estado custodiados estos detenidos por cuerpos de seguridad todo cual corresponde a los procedimientos establecidos en el marco legal de nuestro país. El día de hoy son 19 personas, como ya los refería, entre las más destacadas, las más sonadas, por supuesto, está el ex diputado de la Asamblea Nacional, Jud quien hasta hace poco era parte del Parlamento venezolano, hasta que se le allanó su inmunidad parlamentaria, precisamente por su vinculación a estos hechos de corrupción en la industria petrolera. También está quien hasta hace poco, era el vicepresidente de comercio y suministro de la estatal petrolera, José Pérez Suárez, y también el superintendente nacional de criptoactivos, José Lit Ramírez. Acompañan a estos tres ciudadanos, también funcionarios de PDVSA y empresarios, y una empresaria vinculada a estas trama de corrupción que crearon una estructura paralela a la de petróleos de Venezuela, a través de la carga de buques, para poder hacerse del patrimonio de los venezolanos y las venezolanas utilizando sus responsabilidades sus altos cargos en PDVSA. El día de hoy se da cumplimiento a esa premisa de esta operación anticorrupción de que no hay intocables de que las investigaciones van a seguir hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga el sistema judicial venezolano ha dado pruebas de que precisamente puede hacer todo lo concerniente a lo que estipulan las leyes de nuestro país y hacer las cumplir hasta las últimas eh, consecuencias. Se tiene previsto también que el día de hoy también se presenten hasta, ante este tribunal constituido los magistrados que también están vinculados a hechos de corrupción por la venta de sentencias, por la venta de boletas de excarcelación Cristóbal Cornieles y José Maximino Márquez. Luego de culminada esta primera audiencia que va a tratar los detalles, que va a tratar el procedimiento que atañe al desmantelamiento de esta banda de corrupción en petróleos de Venezuela, inmediatamente iniciará también la presentación, la imputación de diversos delitos a estos magistrados del Poder Judicial de nuestro país, que también va a ser, van a ser imputados junto al abogado George Bracho del Estado Falcón, también inmersos en diferentes ilícitos relacionados con su labor dentro del Poder Judicial. Nosotros, por Supuesto estamos llevándoles a través de Venezolana de Televisión de primera mano todo el quehacer que ha emprendido el Estado venezolano en pleno para poder castigar a estos responsables, a estas personas que presuntamente están vinculadas a estos hechos de corrupción. En el caso del ex diputado Belroa lo acompañan también, además de los cargos que tienen que ver con PDVSA. También se han salido algunas acusaciones, algunas denuncias por una presunta vinculación. ...a una red de prostitución que debería estar encabezada por este ex diputado de la República, Huck-Belroa... ...que hasta hace poco era parlamentario integrante de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Nosotros, por supuesto, vamos a estar atentos a las decisiones que emanen de todo este trabajo... ...que hacen las diferentes instancias de aplicación de justicia de nuestro país. Pues, Yosmari, nosotros vamos a seguir aquí. ¿Tienes alguna pregunta, algún interrogante que surja de todo todo lo que está sucediendo el día de hoy. Así es, Gisette, en esta primera parte nos hablas de la presentación de 19 imputados, pero nos gustaría conocer también cuál es la actitud de, esta, de estas personas en medio de la aplicación de justicia por el gobierno bolivariano, como tú lo decías, no hay intocables, caiga quien caiga. Bueno, la, el rostro de estos imputados y una imputada entre esos funcionarios y también empresarios que utilizaban asociaciones mercantiles para hacer la legitimación de capitales, la adquisición de diversos bienes que ya han sido incautados por las, los organismos correspondientes, estaban, la verdad, evitando ser retratados por las cámaras de Venezolana de televisión que estaban aquí para captar la situación. En el caso del diputado Hugues Belroa se notaba bastante incómodo por la presencia de los medios de comunicación aquí para captar, para ver la reseña. Ellos entraron uniformados acá a esta instancia, a este tribunal que se ha instalado aquí en el SEBIN con el uniforme característico de las personas que están privadas de libertad. Y por supuesto fue una situación bastante incómoda no solamente para ellos sino para nosotros ya hasta que hasta hace poco. Estos compañeros y compañeras eh, fungían como funcionarios de la República. En mi caso, que cubro la fuente parlamentaria, yo veía al diputado Hugo Belroa eh, en las diferentes instancias del Poder Legislativo de nuestro país y es bastante impactante verlo en estas condiciones, sobre todo cuando se ha desmantelado esta red que ha dañado de forma importante el patrimonio de las venezolanas y los venezolanos. Lo más indignante que uno puede recoger, del sentir del pueblo venezolano, del sentir de las personas que estamos aquí siguiendo muy de cerca este procedimiento, es que a pesar de las consecuencias que ha generado en nuestro país las más de 900 medidas coercitivas unilaterales que han disminuido la capacidad del Estado de atender a la población y también la capacidad adquisitiva de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en el territorio nacional, estos funcionarios se hicieron valer de la responsabilidad de Estado que tienen para a poder hacerse del patrimonio de los venezolanos a través de esta red de, de corrupción... ...que ha afectado de forma importante la principal fuente de riqueza de los venezolanos y venezolanas... ...que es precisamente la industria petrolera. En este caso nos estás hablando de la industria petrolera... ...también nos dabas detalles de algunos de los delitos que se le imputan también al ex diputado Belroa... ...pero nos gustaría conocer también parte de la investigación en el caso del superintendente de Criptoactivos, jocelyn Ramírez. Bien, el fiscal general de la República ha sido muy enfático sobre los delitos que se le van a imputar a cada uno de estos ciudadanos, a los funcionarios y también a los empresarios. Entre esos, asociación para delinquir, también eh, extracción del patrimonio nacional y también hacerse valer de sus relaciones, de sus vinculaciones para precisamente acceder a espacios de control y de acción que no son pertinentes a su investidura, a las responsabilidades que tenían. En el caso de los funcionarios que están en este momento, en esta audiencia de presentación, también se les va a, a juntar, se les va a imputar el delito de traición a la patria, esto debido a las responsabilidades públicas que tenían con todos los venezolanos y todas las venezolanas. Nosotros seguiremos aquí dando detalle de todo lo que está ocurriendo en la sede del SEBIN y por supuesto haciendo el análisis de lo que que ha sucedido en los últimos días en nuestra nación, cuando esta situación, esta operación anticorrupción que ha eh, elevado, que ha adelantado el gobierno venezolano, ha sacado a relucir esta trama de corrupción en PDVSA, esta trama de corrupción enquistada en el Poder Judicial que ha atentado contra el bienestar de los venezolanos y las venezolanas. Nosotros, por supuesto, Yosmari, estaremos muy atentos de cuáles son las conclusiones de esta audiencia de presentación que recalcamos está liderizada por el juez eh, de control contra la corrupción y el terrorismo Carlos Liendo y también están en presencia aquí los fiscales 50 y 67 designados por el Ministerio público. Este procedimiento, repito, se está haciendo según lo que establecen las leyes de la república y es parte del de trabajo que continúa evolucionando sobre esta decisión que ha tomado el Estado venezolano de buscar esos hechos de corrupción donde sea que se hayan ocurrido y que por supuesto caiga quien caiga, las consecuencias van a ser delimitadas y las responsabilidades van a ser determinadas por los órganos de aplicación de justicia de nuestro país. Mari. Bien, agradecemos a Giseth Cabrera por la información de último minuto. Allí lo tenían entonces la audiencia de presentación por casos de corrupción, acciones que emprende el gobierno bolivariano, caiga quien caiga, y que también es apoyada por el pueblo venezolano. Ya lo veíamos el sábado en las calles de Caracas y también mensajes de solidaridad que se han hecho. ...público a través de las distintas redes sociales y las plataformas... ...dándole un respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro... ...y estas acciones en contra de la corrupción en cualquier nivel. Con esta información volvemos contigo, Mario, y más de la hojilla. Mario, hay, yo quiero hacer unos comentarios que son bien pertinentes. Yo conozco a la periodista de venezolana de televisión, la que está cubriendo el caso ahora. Excelente camarada que... ...que Trabaja en la, en la fuente de, de la Asamblea Nacional, igualito que ella. Yo tengo que decir que uno se sorprende, pues, porque veíamos a Hubert Roa llegar hasta allá, hasta la. como diputado. El otro día, en. en la última sesión en la que estuve, en la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo lo siguiente. Dijo que estos delitos, nosotros teníamos que estudiar como diputados, teníamos que, que empezar a ver eh, cómo se sancionaban este tipo de delitos. Y, lo, y quiero explicarlo. Por eso, no es solamente el hecho de que hay eh, una as Asquerosa traición en contra del pueblo venezolano, sino que es una asquerosa traición a la patria. Sobre todo en las condiciones en que nosotros vivimos. Cuando nosotros sacamos cuenta de todo lo que pasó desde el 2016, 2017, 2018, 2019, en donde veíamos al Presidente de la República moviéndose, donde veíamos a toda la Fuerza Armada moviéndose, donde veíamos las comunidades moviéndose, las comunas, el partido, todo moviéndose y, y teniendo encima la bota imperial, diciéndonos "Ustedes a ustedes los vamos a arrodillar por hambre. Cuando nosotros vemos eso, a mí no me parece que sea lamentable este tipo de imágenes, no, en absoluto. Este tipo de imágenes ratifican la voluntad del gobierno nacional de la revolución bolivariana. Yo, no, yo aquí aparto la, la, la, el gobierno y lo pongo como revolución bolivariana para combatir. Coño, estos tipos que no, no vieron, de verdad no les importó un carajo el pueblo venezolano se les dieron responsabilidades, algunos fueron electos. Y cuando tú ves esto, da asquito, ¿sabes? Asquito. Conozco a la reportera y ella dice que el, este, Huber Roa estaba incómodo. No, no tienen por qué estar incómodo. Un delincuente no puede estar incómodo. Y no estoy hablando de Huber Roa nada más, estoy hablando de todos los que estaban ahí. Nadie puede estar incómodo porque en ese momento las cámaras lo las cámaras lo agarren, y lo muestren ante el pueblo venezolano, sobre todo ante el, ante el pueblo revolucionario lo que está pasando. Porque da rechera. Yo recuerdo, en plena crisis, nosotros ver cómo el pueblo iba renaciendo como el ave y de la ceniza, ¿sabe? Coño, me pasó a mí, chico. Nosotros nos pusimos aquí a sembrar este, ¿cómo se llama? Pimentones, tomates, este, cebollín. Nosotros mismos agarramos y acompañando al comandante al presidente, nos pusimos a, a sembrar. O sea, y siempre con esa resiliencia diciendo no nos van a joder, no nos van a tumbar, no nos van a reventar. Luego vino el apagón. Es que esto es bueno decirlo nos tumban la luz en toda Venezuela. No es solamente las sanciones que nos roban cicos, nos roban monómeros, nos roban el oro, nos, nos roban las... La, la, ¿Cómo se llama? La, la, las cuentas bancarias. No es solamente eso, compadre. sino es todo el jaleo que tuvo nuestro pueblo, que efectivamente está recho, y yo los compañeros en su arrechera, y es lo que tiene que hacer la revolución, meterlos a cada uno preso. ¿Verdad? A todos estos tipos. El, el delito de traición a la patria tiene 30 años. Es que no les queda más que 30 años, compadre, para que sepan, ellos y los que pretendan hacer lo mismo, qué es lo que les espera Y hay una cosa más, no solamente yo veo a quienes eran supuestamente revolucionarios, para mí no lo son, toda persona que se deja que se deja convencer por, por la vida fácil, y la vida, la vida más fácil es esta, y es una falta de respeto al pueblo al pueblo que pasó hambre, al pueblo que ha aguantado bajos salarios, al pe... esa es una falta de respeto. Al pueblo que está ahorita, en este momento, siendo asusado, por ejemplo, con una señora que se le ocurre decir que ella, ella tiene muchos secretos. No, suéltelo señora, tú sabes de quién estoy hablando. No voy a decir bombillito, no voy a decir nada. Suéltalo, acuérdate de los guacales, acuérdate de todo lo que tú has hecho. Y en este momento te estás haciendo la prístina, la impoluta. Yo te conozco. Pero voy más allá. Cuando nos vemos así, allí, pagando por sus delitos que me importa un carajo si se molestan o no se molestan porque estén las cámaras allí, yo también quiero ver con ese mismo tipo de, de indumentaria a Juan Guaidó y compañía. Sí, porque así como nosotros nos estamos depurando de la basura que nunca fue revolucionaria, también nos queremos depurar de la basura que siempre fue contrarrevolucionaria y fue golpista. Por cierto, quiero recordarle algo a un vagabundo, y lo quiero hacer en vivo, en directo, así como, como, como hace uno las cosas, que pues, tú sabes cómo es. Pero hasta un momento ya voy. Uh... Ajá. Mira, ve. yo quiero recordarle a Toro Hardy, ladrón, te lo estoy diciendo a ti, Toro Hardy, ladrón, que tú fuiste investigado nada más y nada menos que por 600 mil dólares en esa época. Tú fuiste investigado, Toro Hardy. Esto es bueno que lo sepas, ¿sabes? ...porque ustedes toditos se están manoseando las manos... ...incluyendo Bombillito y compañía... ...y todas las cuerdas que tienen rabo de paja... ...demándame... ...que tienes rabo de paja... ...recuerda, extorsionaste... ...¿ven? ¿Eh? Yo quiero recordarle... ...a toda esa caterva de ladrones de la Cuarta República... ...que sus herederos fueron Juan Guaidó y compañía... ...que no tienen en dónde coño meter el culo... ...porque se les puede quemar. ¿Me entendiste? Tu bombillito, empezando por ti por traidora... ...tienes rabo de paja... ...deja de hablar paja... ...y siguiendo con la cual de vagabundo... ...como José Toro Hardy y toda la cuerda de sinvergüenzas que estaban en estaban prácticamente a punto de rematar PDVSA cuando el comandante Hugo Chávez llegó al poder y dijo, hasta aquí llegó. ¿Verdad que sí, Toro Hardy? Tú eres un ladrón. L-A-D-R-O-N. Tengo las pruebas. A ti te investigaron, vagabundo. Sigue poniendo todos los Twitter que quiera Y a la otra pajarita que anda haciendo amenazas sobrepticia y escondido en las, en las esquinitas, tú tienes rabo de paja. Páralo. El que se mete en este peo tiene que tener poder para dejarse investigar. Tú le echas bola. No hablemos. Créeme que todo lo que tú hablas... ...con los que tú crees que son... ...¿cómo es que le dicen? Que son tus compañeros y camaradas. Todos vienen y me cuentan. No, no decimos más nada. ¿Para qué sirve la ONU? Para una mierda. ¿Saben por qué? La investigación sobre Nord Stream. La echaron para atrás. Vamos a ver por qué. Quiero enseñarles algo, ¿eh? Tomando en cuenta este video que acabamos de pasar. Guerrero, colócate en el video... 9. Y voy a explicar por qué. Antes de pasarlo, por supuesto. Putin visitó Mariupol, que fue plaza liberada por las fuerzas este, rusa. De inmediato, no solamente el hecho de que han estado recibiendo bombardeos y todo esto, pero en Mariupol, de inmediato, se hizo eh, un trabajo de recuperación de la ciudad se hicieron unos apartamentos, porque mucha de, la ciudad fue bombardeada pues, por, por las la fuerzas ucronazis, hay que decir así bien claro, las la fuerzas nazis ucranianas. Y él, Putin, se fue en un vehículo, él manejando, llegaron a Mariupol, fueron hasta Mariupol y visitaron a, a las personas beneficiadas con los apartamentos nuevos. Compadre, y díganme ustedes a qué se parece, después que Putin se fue, por mensajería de, de WhatsApp, por mensaje, incluso hasta por, por mensajes que le llegaron a través de terceras personas, amenazaron a todo aquel que saludó a Putin en el momento en que estaba Putin revisando cómo estaban las viviendas en Mariupol. Pero no es cualquier amenaza, son amenazas de muerte a viejitos, a niños, a, a, a ciudadanos que tuvieron la, la fortuna de que se recuperara no solamente Mariupol de las manos de los nazis, ...sino que el gobierno ruso rescatara, rescatara esa, eh, digamos, les construyera su, sus apartamentos y todo. Quiero que vean este video, porque es que me recuerda tanto, tanto, tanto a la basura de oposición golpista que tenemos aquí. Tanto, tanto. Vamos a verlo, Rueda. Tú sabes que... Yo he tomado control sobre mis redes, ¿no? He tomado control porque por el por, por el trabajo, la edición, yo hago mi, Yo edito los los videos, yo edito el contenido, últimamente creo que duermo... ¿Cuánto cuánto duermo, Carlos? ¿Como dos horas más o menos? Dos sí, dos horas más o menos. Es terrible, pero bueno, como dos horas al día. Al día. Sobre todo de aquí yo salgo boom, montando mi video en, el, en las redes y... Y quiero hacer esta, esta reflexión porque es necesaria, pues yo me he puesto a chequear todo, pues, lo que tenía. Yo tengo dos Facebook, no lo sabía, por eso abrí otro, y entonces tengo uno más antiguo que el otro, uno tiene cinco mil amigos, el otro estoy tratando de atender todo, pues, Facebook, BK, este, TikTok, eh... tengo hasta Twitch, todavía no lo he puesto a funcionar, para que lo sepa, tengo todo. Y me he encontrado con mensajes viejos, muy viejos. Es más, de hecho, me encontré con un mensaje de una persona del este de Caracas. Y yo la... no le voy a decir el nombre de ella, pero... Pero quiero disculparme con ella, porque yo nunca llevé las redes. O sea, yo le, le daba las redes a otras personas para que, bueno, para que hiciéramos lo que llaman... ...información rápida, ¿no? Pero ahora no, yo ahora me quiero enterar, quiero saber, quiero... ...y he ido revisando mensajes que tienen tres años. Tres años. Y obviamente te vas a encontrar con personas que en ese momento, hace tres años... ...necesitaban enviarte un mensaje de... De, ...pidiéndote ayuda para algo. Y hay una persona específicamente a la que... ...yo me centré en ella porque me sentí identificado... ...porque uno no puede... ...en el momento en que alguien te está pidiendo ayuda... ...yo no soy institución, yo no soy ministerio... ...pero yo trato en lo posible de, de pasar la información a un ministerio... ...para que el ministerio proceda pues a hacer la, la ayuda. Y esa persona... ...me escribe, tenía una necesidad urgente... ...y nos dice aquí en el esté acá también, hay gente con necesidades... ...gente que está pasando muchos problemas... ...y como yo no respondí nunca porque yo no llevaba el Facebook en ese momento... ...no lo llevaba... ...ahora no, ahora estoy revisando todo... ¿Mm? Estoy tratando de revisar todo lo que puedo, pues, hasta donde llegan, pues, pues, hasta donde me da el tiempo. Y esa persona después responde, claro, porque ustedes piensan que acá en el este de Caracas, nosotros, este, somos todos escuálidos. Y le respondí de la manera más humilde del mundo, porque de verdad me sentí culpable. Una, por no llevar las redes... Y dos, por no haber respondido a ese mensaje. Y le dije, mira, es lamentable, pero yo después... Es lamentable que yo tenga que disculparme tres días después, perdón, tres años después. O sea, es, es lamentable que yo tenga que, que, que disculparme tres años después sin saber qué había pasado. Pero asumo mi responsabilidad. Se lo dije así. Yo lamento de verdad, y si me está viendo en este momento, se lo reitero, reitero mis disculpas, pero yo no llevaba Facebook. Ahora es que he tomado Facebook. Y sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, en el este de Caracas no todo el mundo es escuálido. Más bien, hay más de un chavista rehén del sitio, rehén de, del este de Caracas. Es verdad. Pero decía esto porque en TikTok, en Twitter, en todas las redes sociales, hay como... y te das cuenta rápido, ¿eh? Hay respuestas que tú las revisas, pero pues yo me imagino al presidente Nicolás Maduro que recibe tantos mensajes, tanto, y, yo, y yo sé, estoy seguro de que son más de solidaridad que... Que los, que los odiadores de oficio, lo que le dicen en Estados Unidos le dicen haters, los odiadores. ¿no? Pero esto que está pasando en Mariupol, pasa con nosotros. En una ocasión yo dije algo, y lo voy a repetir de nuevo. Nosotros estamos orgullosos de ser chavistas. Orgullosos de estar apoyando a la revolución bolivariana y orgullosos de estar poniendo el hombro al presidente Nicolás Maduro. Y nos importa un carajo. A nosotros nos dicen que nos van a buscar debajo de las piedras, que nos van a matar. Yo me río porque generalmente el que dice eso es un cobarde de mierda que se esconde detrás de una cuenta de Twitter o una cuenta de las redes sociales. está desatando, digamos, todo su odio, el odio que es, le han inoculado desde los medios de comunicación privados, desde esas redes que se manejan desde allá, desde Estados Unidos. Uno puede, uno puede en su momento hasta entenderlo, ¿no? Porque nosotros no somos odiadores de oficio, jamás lo hemos sido. Nosotros más bien andamos pendientes de explicarle a la gente cómo es la revolución, cómo nosotros estamos saliendo adelante. Por ejemplo, en esta coyuntura, nosotros somos implacables con la corrupción. Y sin embargo, hay unos sectores que tratan de aprovecharse para tratar de descalificar a la revolución. Pero nosotros somos implacables, implacables, en el momento en que Guste o no le guste a las personas que están detenidas en ese momento, su cara la ponemos al frente. Igual, repito, como queremos poner la cara, de Juan Guaidó frente a una cámara, llevándolo preso. Es un sueño mío, una ilusión. Y no es odiador, es que ese tipo le hizo mucho, mucho, mucho daño a Venezuela. Mucho mucho, mucho daño al pueblo venezolano entonces a los odiadores estos tontos los hay en TikTok los hay en Facebook los hay en VK los, y, y, y encima de eso incluso te piden que los sigas dicen maldito te vamos a buscar debajo de las piedras y dicen sígueme o como dicen en inglés follow me Pero eso es para que ustedes vean que esa característica neonazi como la de los ucranianos o nazi como la de los ucranianos no es solamente un tema que vamos a ver en Mariupol o lo vamos a ver en Ucrania. No, se ve aquí y son sectores pequeños, odiadores, gente que le gusta odiar por odiar. No tienen ningún argumento, no dan ninguna explicación, solamente, maldito, te vamos a matar, te vamos a Eso es todo. Y tú lo que haces es verlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y verán, yo he visto a más de uno de estos odiadores. Me ha pasado. Yo no le tengo miedo salir a la calle, en absoluto. Y yo he visto a más de un odiador de eso. En el momento en que tú estás al frente de ellos, usaste Curexa, chorreado de bola. Pues no te dicen nada. No tienen, repito, no tienen argumento. Ninguno. Y eso hay que decir. Vamos ahora con... Cuatro. Las sanciones no funcionan. Nosotros, o sea, Rusia y China no son solamente una prueba, nosotros somos una prueba de ello. Vamos a ver a Mirko, rueda. Claro, claro, claro que el objetivo es otro. ¿Tú crees que el objetivo es nada más Rusia? No, el objetivo es mantenerse, mantener ese viejo orden en el poder. Y eso sí está, eso sí está difícil. Compadre, antes de pasar las encuestas que mandé a hacer hoy en, en, por YouTube, voy a seguir haciendo encuestas. En serio, en serio, en serio. Tengo los resultados, de la, la, la de ahorita. Me, me dijo Alida, ¿y los resultados? Oh, no es verdad, Alida, tengo que poner los resultados. Bien, anda poniéndote en el video 6, que son las presiones. Presiones a TikTok, a África, a Latinoamérica. Ya lo van a ver. Pero vamos a poner, por favor, te agradezco. Alejate un pelo. Eso es. Mira. Eh. Ve los resultados. Casi. Tengo que hablar con Bernabé. Tengo que hablar con Bernabé. Casi. La encuesta fue la siguiente. Ya voy. Tranquilo, tranquilo. Ya, ya, ya lo vamos a pasar. La encuesta fue la siguiente. Déjame buscarme los lo, lo vistas cerca. Encuesta rapidísima de Lojilla. ¿Qué están los resultados? ...mañana puedo poner otro... ...y así voy poniendo, y voy poniendo... ...hoy me dijo una persona... ...un, un panita, mi hermano querido... ...viene agarró y me dijo... ...coño, pero tú puedes poner evento en Twitter... ...no, no tengo que poner en hojillas... ...porque todo el mundo tiene que suscribirse... ...en YouTube... ...en la hojilla en TV, en YouTube... ...ahí es donde voy a hacer las encuestas... ...entonces puse... ...encuesta rapidísima en la hojilla... ...quién va a ser el candidato o candidata de la oposición... ...entre los mencionados y mencionadas... ...yo lamento muchísimo... ...que no se nos pudiera poner a más... ...¿cómo se dice? ...más opciones, ponen cuatro opciones nada más... ...claro, yo pongo las cuatro opciones que son naturales... Para, ...por ejemplo, Bernabé es mi amigo... ...¿verdad Bernabé? ...es adeco, pero es mi amigo... ...y lo puse de primero... ...Caprile, te puse, pero tú estás inhabilitado... ...tú no te vas a meter ahí... ...pero no importa, te puse de todos modos... ...a barrilito, ¿Ustedes no saben quién es el barrilito? Delsa Solórzano que dice que después que usemos, después que nosotros vendamos los barriles de petróleo, <ríe> que nosotros podíamos reutilizar los barriles. ¿Tú no sabías eso, papi? No sabía. La medida de la OPEP es por barriles de petróleo, barriles es por la cantidad que llevan los barcos. Y Delsa Solórzano dijo que por qué nosotros después de utilizar los barriles no los vendíamos. Y esa caraja quiere el presidente nuestra Bien, y puse a Maricori. Panas, sorpresas te dan la vida. Claro, voy a cerrar la encuesta ahorita. Ustedes no pueden seguir este, llamando a sus opositores a que llamen. Maricori casi, casi está cabeza a cabeza con Bernabé. Yo, le, yo invité a los escuálidos que votaran. Le dije, que me seguís, pónganse a votar. Mira ahí. ¿eh? El adeco, Bernabé, mi amigo. ¿Cómo está Bernabé? 39%. Coño, dame, ponémelo. No sé vaya a ser que me haya equivocado aquí. El, el inhabilitado, olvídate esa huevona. Tú estás muerto, pana. 16%. Barrilito, eso está detrás de la ambulancia. Ahí en el, en el hipódromo de La Rinconada. 7%. Y maricori. Oño, ponte pila, Bernabé, porque Maricori está al ladito tuyo, 38%. Tenemos que pasarlo en la hojilla. Tenemos que pasarlo en la hojilla. Aquí está, mira. ¿eh? Para que vean que no es mentira. Ahí lo tienen. Ahí tienen. Esa es la primera encuesta que hago. Voy a hacer varias encuestas para la comunidad de YouTube. Por favor, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a TikTok, no importa, insúltenme. Yo no tengo problema ninguno, yo les puedo servir a ustedes de catalizador para sus frustraciones y todo esto. Pero tengan en cuenta que pasarán 100 años y seguiremos mandando. Pero bueno, de todos modos, ¿saben cómo es la cosa? Dios, ¿qué Dios es esto? ¿Están haciendo ejercicio aquí? Ya voy. es una partida sinvergüenza. ¿no? Ok, vamos a ver las presiones que tiene Estados Unidos contra TikTok, China, África y Latinoamérica. Rueda. Miren, yo he visto al imperialismo cometiendo errores. ¿Sí? Pero los últimos han sido terribles. Cuño, los primeros videos del programa de hoy tengo que pasarlos en limpio. Para YouTube, por favor, suscríbase a YouTube. Para Odise, por favor, suscríbase en Odise. Para BK, por favor, suscríbase en, en BK. Para Facebook, por favor. En las dos cuentas de Facebook. Tengo una de Mario Cielo y una de los siguientes No importa. Y suscríbase a las dos, no hay problema. Y a los que insultan yo no tengo problema. Lo que hago es nada agarrar y los ignoro. ¿Eh? No sé quién es ignoro, pero bueno. Los voy a ignorar. Este... Hay un caso que lo voy a dejar para el sábado, el caso Burisma. Antes de Obama entregarle el poder a Trump, Biden andaba como loco llamando al presidente Poroshenko en, en Ucrania, el que estaba antes de Zelensky. Y estaban haciendo negocios entre Biden y el hijo. Que el hijo ter terminó consumiendo piedra. No es que terminó, es que ya le estaba consumiendo piedra hace tiempo. Esa laptop de Hunter Biden, que nosotros no la hemos sacado, porque ¿cómo evitaron que se sacaran las imágenes de lo que se hizo ahí, del hijo de Biden? Eso es terrible. Pero Biden llama a Poroshenko y prácticamente le dice que este toro nuevo que está entrando, que es Trump, para esa época, que lo bailara, pues, prácticamente. Y él era vicepresidente. Imagínate ahora como presidente lo que es el ámbito de corrupción ahí en Estados Unidos. Es terrible. lo del caso Burisma es terrible. Lo voy a dejar para el sábado. Pero sí... Si... Hay un video que... Es que últimamente estoy poniendo unos videos que son bien buenos. Porque es que me acordé de una canción de Juan Gabriel con Biden. Mira, por eso es que no quieren... Por eso es que quieren sacar RT, a la hojilla, todo del aire. No no quieren que... No quieren que lleguemos allá a Intercírculo para pa, pa España. Por cierto, que quiero decirle a... Al camarada de Intercírculo que... Este, ...según las transmisiones que estamos enviando... ...nosotros representamos... ...hacia España con hojillas... ...el 17%. No sabía que había tanto español grosero... ...igual que yo, que, no, que, que quería ver el programa. <risa> Un saludo a la gente de Intercírculo... ...un saludo a la gente de RNB... ...un saludo a la gente de ANTV... ...un saludo a a, a... ...a... ...¿qué más? BTV. BTV, BTV por supuesto, claro... Y después esa noticia que tuvimos hoy con Josmari. Y tengo otros videitos que los voy a meter en la edición de la hojilla. Acuérdense que yo salgo de aquí. Agarro mi hojilla en HD. La edito. Y la ponemos. ¿A qué hora saldremos, Carlos? Como a las 3 de la mañana, más o menos. Para que repitan la hojilla, pues, para que la vean en HD. ¿Eh? Aparte que me llegaron otros videitos por ahí, que son bien, bueno, que los vean, que los vean. Para que sepan que nosotros estamos combatiendo la corrupción. Y sobre todo la partida de sinvergüenzas que se la pasan hablando la paja hereje. Es terrible. Mira, quería enseñarles algo, ¿eh? Pues esta prueba me llegó por, por Telegram de un compañero allá de España, ¿eh? Mira, ¿eh? Esto que tú ves aquí, desclasificado, ve bien, es la prueba de que en las negociaciones que se hicieron con el secretario de Estado norteamericano James Baker en el año 1990, si no me equivoco, en 1990, sí señor, a la 1 PM, de 3 a PM, en donde se reunieron el secretario Baker, el presidente Gorbachev y Edward Svernatze, que era el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Y allí, si lo ven bien, abajo está subrayado, dicen que no avanzarían ni una pulgada hacia Oriente, es decir, hacia Rusia, hacia la Unión Soviética en ese momento. La OTAN es una promesa que hicieron. Una promesa. Y aquí está el documento desclasificado de esa reunión. Que por cierto, ellos no firmaron nada, como están acostumbrados los americanos, los gringos, a no firmar nada. Para después. Y, y por ejemplo, en el caso... De, coño, tengo que acordarme de eso antes de irme. ¿Dónde andará este Gerardo Blay? Marihuanita. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andarán todos aquellos que firmaron un documento diciendo que iban a entregarle al pueblo venezolano, al pueblo venezolano a través de la ONU, 3.800 millones de dólares? ¿Dónde están? Se fijan que ustedes son una partida de sinvergüenza y vagabundos corruptos de mierda. Hay que decírselos así. Ustedes lo único que saben es la miel y la bota a los gringos. Mana, ustedes no sirven para otra vaina sino para eso. Ah, ¿Ustedes se acuerdan del video inicial que puse? El, no el, el inicial, el cuando entramos, el de Leopoldo López. Hoy, por supuesto, le dieron entrada a Leopoldito, el criminal prófugo, ¿verdad? Le dieron entrada en el Congreso norteamericano. ¿Tú quieres que te responda, Leopoldo? Pa' mis cojones. Nos vemos el sábado, chao. Puede sacar la cuña, vamos mi pueblo no cuña.